La ciencia juega un rol esencial en, el, en la vida de las personas, pero no es fácil verlo. ¿ah? Eh, eh, parece ser una actividad bastante oculta, que no, no impacta en nuestra vida, pero la verdad es que es al contrario. La ciencia es la solución para problemas de catástrofes naturales, de efecto invernadero, por mencionar cosas que nos impactan día a día. Y, y en la ciencia está la explicación y la manera de crear políticas públicas y desarrollo para superar estos problemas. Me parece un evento importante, es el compromiso que tenemos que tener como universidades con el medio regional, con la juventud, aquí vino muchos niños, por ejemplo, de las escuelas, que son el futuro del país. Y eso significa acercar a la comunidad a la ciencia, porque justamente la ciencia es la que transforma a la sociedad. Así que es un evento importante, con el cual la Universidad del de se alineó y organizamos este evento un día domingo, como hoy. Porque eso es que, ese es el compromiso que, que tenemos con, con la comunidad, ese es el compromiso que tenemos nosotros como equipo de Universidad del Río Vía, y lo estamos cumpliendo. Bueno, estamos mostrando algunas aplicaciones y experiencias con robots industriales relacionados con la inspección con visión también, visión, eh, visión artificial que se llama. Que están relacionadas con la industria de madera, por ejemplo, detección de nudos, detección de canto muerto, que son del ámbito industrial. Pero también estamos mostrando la otra parte que pueden ellos eh, de alguna forma acercarse, que es con robótica móvil a través de tecnologías Lego, que de hecho, eh, enfatizo, nosotros hacemos talleres de robótica en los colegios, y eso está relacionado también con una pronta competencia que vamos a hacer el 24 de octubre. Hey, yo creo que en este momento es bueno para los niños, que son el futuro de, de Chile. Y hay varios niños que tienen ese como propósito de, de ejercer el tema científico. Uno de los primeros que piensa, día domingo, ¿por qué hacerlo en un día como este? Pero la verdad que es bastante, mucho más entretenido, porque eso da la posibilidad para que los niños vengan con sus padres. Y, y de esa manera poder contarle a ellos también eh, lo que se hace en la universidad y en diferentes centros de investigación en Chile respecto a, a cosas, digamos, de, de primer nivel. Bueno, hoy día eh, estamos acercando a los niños al mundo de la nanotecnología aquí en nuestros laboratorios, ¿no? donde queremos eh, mostrarles eh, que ellos tengan también la posibilidad de, de, de tocar algunas cosas que se hacen con, con nanotecnología. Básicamente que los chiquillos se aprendan a descubrir, que quieran... Generar una base de conocimiento científico para mí es súper importante que desde niños los niños tengan la capacidad de asombro y la idea es que se las podamos fomentar como profesores. Bueno, en el Día de la Ciencia se nos ha solicitado eh, entregar una, una pequeña muestra, digamos, de lo que se puede hacer en términos científicos, demostrar a la comunidad de, um, cómo se genera un tsunami. Entonces, es en una forma demostrativa, fácil de aprender y de internalizarnos en un, en un país... Que siempre estamos azotados tanto de terremoto como tsunami por lo tanto a a convivir con ellos. Sí, fue interesante, fue recreativa y fue bueno haber venido. Excelente, una buena oportunidad de que los niños aprendan fuera del aula, uno habitualmente le habla de la ciencia, le habla de tecnología. Como yo les decía, estar en la universidad es otro mundo. Ellos que siempre están pensando en qué, qué van a hacer cuando grandes, yo creo que es una oportunidad muy, muy bonita, enriquecedora para ellos. Para mí, para los papás, yo creo que también fue una, una instancia bastante buena, excelente. Y nosotros, por otro lado, estar comprometidos de que vamos a hacer un aporte usando la inteligencia, usando el conocimiento que tenemos en las distintas áreas que manejan las universidades. Algunos potencian distintos aspectos regionales, otros hacen ciencia que es más eh, a nivel mundial, que, que compartimos mucho científico a nivel mundial, pero todo esto suma. Nosotros lo que tenemos que hacer es ciencia y aplicar esta ciencia a los distintos problemas que, que tengamos. Los niños pequeños, es fácil mostrar fenómenos complejos a niños pequeños y todos salieron, digamos, bastante fascinados o hablando de eso. Eso ya es un, es un indicador de éxito para mí.